Hoy les traigo otro video de Alesa Hoy vamos a aprender Cómo poner la ubicación en nuestro Asistente de Alesa Para que te dé eh, Respuestas más personalizadas Por ejemplo Si yo preguntara del clima Y Alesa no tiene una, una ubicación exacta eh, Esa ubicación no va a ser es precisa, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a nuestra aplicación ALESA. lo que estamos en nuestra aplicación ALESA, eh, lo que no han actualizado le dan por la mano izquierda, lo que tienen la aplicación actualizada simplemente le dan donde le voy a dar yo, que es Amor. Entonces, vamos ahí donde dice Settings y donde dice el Ubicación. Aquí arriba vamos a poner la ubicación donde usted vive. Y de esa manera usted va a tener respuesta más personalizada del asistente de Alexa. Es